Ese oficial actuó correctamente, actuó tan correctamente y quería hablar de manera tan clara que lo dejaron fuera. Primera vez, se supone que en una comisión de investigación tiene que estar el que estaba presidiendo en ese momento la dirección general Noreste, el general, el fiscal, el procurador. El DNI, los oficiales de investigación y cuantos quisiera el presidente hasta una, hasta ilustres y notables. Y no apareció nadie. Y cuando se produjo esa rueda de prensa llena en la Procuraduría, nadie dijo esta boca es mía. Y yo hice esa protesta aquí. Y dice eso es una estupidez. Usted tenía que rendir ante la Procuraduría del Departamento Judicial de Duarte ese informe y presentarle aquí a los culpables de esa muerte. Alarma. Los videos. Hasta los videos desaparecieron. Uno de los más importantes. ¿Cómo se desaparecieron esos videos? Todas esas son preguntas que deben contestarse. Y este pueblo, yo soy de lo que exige que se esclarezca la muerte de Vladimir Bardera de muchacho sano, bueno, trabajador, sacrificado por el pueblo, sorprendido de manera cobarde por una bala criminal y asesina. Eso debe esclarecerse. Pero eso es un tema que tiene que resolverlo la justicia, que tiene un conflicto con esta sociedad porque no responde a los intereses de esta sociedad. Una justicia motrenca, cobarde y que ha mantenido secuestrado el Poder Judicial. Y que aún ante la apertura que tenemos, los abogados fueron los más afectados y los ciudadanos con sus intereses, porque se retrasó la justicia, se denegó la justicia. Y por eso el presidente del Colegio de Abogados, Surún Hernández, emplazó y demandó ante la justicia por denegación de justicia, entre otras acusaciones, al presidente de la Suprema. O es sea, un tema que tiene que resolverse ahí. Él, como policía, en su momento jugó su papel. Y un oficial serio, preparado, digno, que necesita esta región. Repito por tercera vez. No un figurero que venga a buscar cámara y hablar mucho. Y hacer como hace mucho. Venga a buscar gasolina para que me den ticket y a tumbar polvo y a lamber, Que son los primeros que lo acaban por detrás. Se necesita gente seria. Y nosotros somos de los comunicadores serios que estamos dispuestos a apoyar. Y cuando falle, nosotros seremos los primeros en recriminarnos. Pero mientras tanto hay que dejarlo que llegue y dejarlo trabajar. Es una protesta extemporánea, fuera de orden y que yo creo que no procede, mis amigos queridos del fallo. Y usted tiene la libertad para expresarse y llamar, Porque yo no soy de los que anda detrás por dádivas bajo favores. Ni estoy tampoco detrás de mérito ni de cheque. Yo presidí aquí el patronato de apoyo de la policía, el COAPOL. Hicimos carné, se hizo un trabajo extraordinario, un intercambio con la sociedad, se hacían premiaciones para la policía, se dotó de equipo la policía. Bueno, y presidiendo ese, ese comité de apoyo a la policía que había sido anulado, que debo recordar de buena manera la memoria del que lo hizo, con sus virtudes y defectos, el general Rafael Arturo Calderón Efes. Un gran intercambio, un cambio con la sociedad. El cambio debe ser interno. Y que se produzca una simbiosis de un general que trabaja con un ministerio público que dirigencia los expedientes ante las denuncias, que preside las investigaciones y que la policía, como auxiliar, resuelvan los casos. Y todo el mundo sabe el cariño y el afecto que yo le tengo al general Ten. Y nos une una amistad de manera personal pero no podía estar dirigiendo Santiago de aquí. Nosotros necesitamos que no merecemos. Ningún grupo social, ninguna clase se movió ni se pronunció a ese respecto. Nosotros sí se lo exigimos. Entonces nosotros podemos hablar y decir eso. Y yo voy a tratar de establecer un contacto para hablar un poco con este hombre que estará presidiendo para que ustedes le conozcan un poco cuando tenga señor director allá en limpio esa imagen de él, si fuera tan amable, nos las pone. Mientras tanto, vamos a tratar de establecer contacto con el general. Primero vamos a ver si logramos darle para que ustedes conozcan un poco tenemos la suerte porque son gente muy ocupada y que muchas veces, ¿verdad? Voy a tratar de producir una, una llamada una llamada directa con el permiso de nuestros seguidores. A ver si podemos contactar al general César Augusto Sena Roja para que ustedes conozcan un poquito a este hombre. Que incluso le hicimos una invitación para una videollamada. Y él dice, usted sabe que soy alérgico a la cámara y eso. Es un hombre de acción del terreno. Vamos a ver si establecemos en un momentito contacto. Y yo termino ahí y le digo a los grupos populares que tenemos que hacer es apoyarlo. Y que cuando él cometa la primera falta, vamos a recriminársela. Estoy haciendo esto sin el consentimiento y previo aviso de este general. A ver si nos responde. Vamos a hacer lo siguiente, señor director. Yo voy a ir a una pausa e inmediatamente después de esa pausa vamos a establecer contacto, con, tratar de establecer contacto con él y volvemos. Con el desarrollo de la demás parte informativa de este espacio. No se muevan de ahí.